Nada de lo que tengo fue gratis Sé que lo que he conseguido no fue fácil No quiero ser el niño que era frágil Yo lucho por avanzar y cuando siento que por fin voy a llegar Siempre me quedo en el casi Nada de lo que tengo fue gratis Tengo las manos atadas en un mundo táctil yo lucho por avanzar y cuando siento que por fin voy a llegar Siempre me quedo en el casi Estoy matando y por un salario mínimo No supe escuchar los consejos que me dieron Estoy preguntándome por qué vivo sin ánimo Los motivos hace tantos años se perdieron no sé vivir sobre toda esta presión, muero trabajando y no puedo sobrevivir, no terminé la carrera y se perdió mi profesión, no tomé la decisión y dejé de pensar en mí y me pregunto cada noche cuando no puedo dormir si de niño era fácil porque no lo conseguí, siempre me hago esa pregunta, pero me duele fingir que mi yo de ayer ahora está orgulloso de mí, sé que no, pero sí digo no, luego sí, sin salida vi la vida así así la viví, fue mi error al mentirme, que sería fácil, pero en esta vida para mí no será gratis, sé que lo que he conseguido no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 yo lucho por avanzar y cuando siento que por fin voy a llegar, siempre me quedo en el no casi que me siento así, no sé cuándo cuando cambié, ¿Qué? cuando intenté cambiar no pude y siento que ya no podré, tengo cuentas que pagar y sigo sin ver la salida. No sé cómo pude complicarme así si la vida. Porque vivo sin medias si no tengo un objetivo Se supone que estoy vivo pero sigo sin vivir Trato de buscar respuestas y termino más perdido Quiero regresar al tiempo cuando me sentía feliz Cuando pasaban los días y yo intentaba dormir Esperando que estuvieran los regalos que pedí La emoción de cada uno y la alegría que sentí La dejé cuando me fui, desde entonces la perdí y me pregunto cada noche cuando no puedo dormir Si de niño era fácil, porque no lo conseguí? Siempre me hago esa pregunta pero me duele fingir mío de ayer ahora está orgulloso de mí Sé que no, pero sí, digo no, luego sí Sin salida vi la vida sí. así